Y yo creo que hemos aprendido a, ante la adversidad, ejercer, hacer uso de nuestra libertad para responder ante esas circunstancias. A mí, en cuanto a, a, a depender de, como, de muchos proveedores, bueno, pues yo hago cosas con metacrilato, eh, papeles especiales que vienen de India, obviamente todo todo cerrado ¿no? y entonces en cuanto a que como se me cortó eso empecé a hacer unas obras como más esenciales más rudimentarias más más desnudas o, o por así decir más en esencia que yo pensaba en un principio que eran peores pero luego como que encontré la riqueza en esa esencia y, y, y me di cuenta de que ese concepto que, que, que, que quiero transmitir independientemente del medio Seguía ahí, ¿no? Seguía, permanecía el, el, el concepto.